Hola, ¿sabías que Flippity.net te permite crear actividades para apoyar tu estrategia de gamificación en el aula de una manera fácil y rápida? Soy Juan Fernando Quiseno y en este video voy a hablarte de algunos recursos que Flipity te ofrece para enganchar a los estudiantes y mediante el juego y la gamificación educativa puedas hacer de tu clase un espacio más motivante e interesante para ellos. Al ingresar a Flippity.net podemos encontrar alrededor de 25 actividades diferentes e interesantes, muy útiles en nuestras clases y atractivas a los estudiantes. Estas son gratis y fáciles de crear y usar. En este video voy a mostrarte una selección de 11 recursos que te ofrece para apoyar una estrategia gamificada. Estos son muy abatidos visualmente y, y muy útiles para crear rankings, insignias, juegos y evaluaciones con certificado de aprobación. Quisiera contarte que cada actividad tiene instrucciones para su construcción y una sección de preguntas frecuentes que pueden solucionar muchas dudas con relación a la configuración de la actividad específica y cada modificación que realices a la actividad en algunos casos demora entre unos 4 o 5 minutos para que esta actualización se vea reflejada en el enlace de publicación. Antes de comenzar con el listado, quiero recordarte que la mayoría de estas actividades permiten el uso de imágenes y videos alojados en la web. En el caso de las imágenes, su dirección web debe terminar en la extensión .gif, en la png, en la jpg, junto jpg o web. Y en el caso de los videos, solo necesitamos el enlace de este. También contarte que recursos como el virtual breakout o el certificate quiz permiten enviar los resultados de los estudiantes al correo electrónico del docente una vez los estudiantes los presenten cada uno de nuestros retos. El Flippity Virtual Breakout es una evaluación tipo escape room o búsqueda de tesoro, en la que se deben desbloquear candados para finalizar el reto. En cada candado podemos configurar un reto que el estudiante debe solucionar y responder. Este recurso ofrece pista para la respuesta y la retroalimentación de los candados desbloqueados. Si se configura en vivo resultados al correo del docente, pide al estudiante que digite su nombre antes de comenzar el juego. El Flippity self Quiz es un recurso que nos permite crear un cuestionario y entregar un certificado de finalización a quienes lo supere. Para descargarlo debemos tomarle una captura de pantalla al certificado. También permite el uso de imágenes y videos, ofrece una retroalimentación al final del cuestionario y envía los resultados al correo electrónico del docente también. El Flippity Self-Assessment es un recurso con el cual nosotros podemos hacer preguntas a nuestros estudiantes y basada en la respuesta de ellos, el recurso los asocia a un rol específico que nosotros debemos modificar y configurar. Es muy útil, por ejemplo, para identificar qué tipo de jugador es el estudiante y así obtener información para diseñar nuestra estrategia gamificada. El fipi y Bad Tracker es un recurso con el cual nosotros podemos crear insignias agregando la imagen de estas, las cuales deben estar en un sitio web preferiblemente y también podemos agregar su descripción para posteriormente asignarlas a nuestros estudiantes. Es muy útil para gestionar, hacer seguimiento, actualizar y para visualizar la consecución de estas por medio de, por nuestros estudiantes. Todo esto es visible en el enlace de publicación del recurso. El FreePT Leaderboard es un recurso que nos permite gestionar la tabla de clasificación o el ranking de nuestra gamificación. Podemos asignar un avatar a cada estudiante con el uso de imágenes en línea y asignar los retos a sus respectivos puntajes. Este recurso permite la visualización de ranking de manera general y la clasificación específica de cada reto asignado. Es de los recursos más versátiles para la gestión de tablas de clasificación, tiene una fácil actualización y un diseño visual muy amigable. También tenemos el Flipit Progress Indicator, es un recurso muy útil para visualizar gráficamente el progreso de cada estudiante. En este podemos modificar los nombres de los estudiantes, el puntaje inicial y final, y se actualiza la tabla para ver el, el, el avance de los estudiantes en las tareas propuestas. El es Snowman, en este simplemente escribimos las palabras y las pistas acordes al tema que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Podemos cambiar también el gráfico del, del juego por un muñeco de nieve, un árbol de manzanas, un florero o una bomba de tiempo. También tenemos el Flippity Board Game. Y es básicamente un juego de mesa que nos puede aportar mucho cuando trabajamos en el aprendizaje basado en videojuegos juegos. Muy útil para el repaso de conceptos y procedimientos con los estudiantes. Se debe jugar con ellos en el aula y podemos modificar cada una de las preguntas de cada casilla. Además de agregar imágenes acordes al tema y crear las preguntas sorpresa que caracterizan este tipo de recurso didáctico. El Flippity Matching Game es el tradicional juego de memoria, el cual pide al estudiante voltear las cartas y encontrar la pareja haciendo uso de, de su capacidad memorística y el conocimiento que tiene sobre el tema. Podemos agregar imágenes, preguntas y tiene lectura en audio, tiene cronómetro y también números de guía para cada carta. El Flippity Quiz Show nos permite a nosotros la creación de un juego de concurso por equipos para repasar conceptos y divertirse jugando. Finalmente tenemos el Flippity Bingo, Puedes usar toda tu creatividad para jugar con, con tus estudiantes, aprender conceptos y mejorar sus aprendizajes con este recurso. Simplemente agregamos las palabras que vamos a incluir y el recurso va a crear los cartones del bingo para imprimirlo o tal vez jugar en línea con todos y disfrutarlos en clase de una manera digital. Bueno, como lo vimos, son actividades muy lúdicas y motivantes para nuestros estudiantes. Yo te invito a que indagues en ellas y las uses en clase. Seguramente tomará un poco de tiempo su preparación, pero el resultado va a dar la pena. Si nos apoyamos usando un proyector, un blog, un sitio web, un LMS para compartirlas a los estudiantes, seguro podremos aplicarlas en clase y generar una experiencia diferente y motivadora para nuestros estudiantes. En este video hemos hablado sobre aquellas actividades que Flippity nos ofrece para apoyar estrategias de gamificación educativa y también hemos visto una breve descripción de cada una de ellas de una manera rápida. Estoy seguro que con el uso de estos recursos en clase, los estudiantes. Se verán más interesados y motivados al aprendizaje y seguramente mejorarán sus resultados. Simplemente inténtenlo y seguro que será muy bueno para ustedes. Hasta pronto.